Saludos cordiales. Os habla Luis en directo desde Madrid, como todos los días sobre estas horas de lunes a domingo. La consultoría en directo, ¿vale? Eh, bueno, hoy quería Andreina, os quiere dar una información importante y entonces casi le voy a reservar el espacio para ella, ¿vale? Pero mientras aprovecho para decir. El que quiera hacer la consultoría ya sabe que estoy aquí todos los días. Una forma es en el chat decirme consultoría y ya le invito. Y la otra forma es ponerme vuestro Skype, pues por el Messenger de aquí mismo, os agrego por Skype y salís en YouTube. Y la hacemos en YouTube también. Vale, y ya está. A ver, Andreina, si andas por ahí, dime consultoría y te doy paso. Que Andreina os quiere decir algo importante que ha estado investigando. vamos a poner bueno venga decir consultoría mientras viene andreina para ganar tiempo venga el primero que diga consultoría le invito a partir de este momento Prilines. hola a todos saludos cordiales a todos los que os estáis conectando Ah, por cierto el que vea esto luego con lo que os digo siempre que lo vea hasta el final porque luego se borra. Esto dura 24 horas, ¿vale? Aunque todos los días hago una nueva consultoría. Venga, el primero que diga consultoría, Valera, te ha tocado. Te invito. Ay, ay, ay, ay, ay. Que se me ha ido, espera. Y Andreina, ahora si estás por ahí, cuando acabe esta consultoría salúdame y te invito a ti vale ya les dices a todos los prisliners lo que la información que tienes ballera danis te está se está conectando Andreina si no me dices consultoría no te veo porque claro sois tantos tienes que decir consultoría ballera a ver si se te conecta y si no, si no se conecta tengo que pasar a otro prisliner. Esperando a Ballera. Venga, Luis Grada. A Ballera se le ha cortado. Te invito, Luis. Te acabo de invitar, Luis. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué? Eres Luis también, ¿no? Sí, sí, somos dos. Somos tocayos. Sí, somos tocayos. ¿Cómo está? Eh, mira, agradecido con, con tus consejos y con el canal. De verdad que he estado pegado últimamente a, al canal de YouTube y, y a las consultorías que has hecho online. De verdad que ha sido muy útil. Pues muchas gracias, Luis. ¿Tú dónde te encuentras? Estoy en Leganés, Luis. Estoy ah. en Leganés. Estamos cerquita entonces. Sí, estamos sí, cerca. ¿En Leganés, wow. Pero le gané en España o le gané fuera. No, le gané de España, claro. Ah, pues entonces estamos cerca. A ver, sí, sí bueno, cerca me mudé. Eh, yo estoy en Madrid, estamos en la misma provincia. ¿Y? Ah, bueno, sí, de, sí, bueno, de Madrid, le gané a Madrid, no es tan lejos si no sabe moverse. Y, oye, oye. Y ¿a, a, cuánto, ayer... ¿A cuánto están allí los pisos? Luis, bueno, buena, buena pregunta. Buena pregunta porque ayer me mudé. Ayer me mudé y en donde estaba es eh, un redondo como entre 350, 315, y 350. Pero ¿Y cuánta, hay que ¿Cuántas habitaciones más o menos? Eh, tres habitaciones aquí donde estoy actualmente, acá. Ah, sí, acá. acá, ¿no? Aquí en Leganes. Sí, acá en, en sí, no, en este, en esta, en este piso ¿Eh? que estoy a partir de de hoy, porque me ah. mudé anoche del otro que estaba, cerca de Leganés, eh, por el hospital Cedro Ochoa, más o menos. Y era más caro el otro. Sí, sí, sí, era un poco más, más. no era tan rentable, no era tan rentable y no había tanto movimiento en cuanto al laboral, no había tanto movimiento laboral, entonces, por circunstancias, claro. me vine para acá. Sí, me vine a otra, otra parte de Leganés. Sí. ¿Y cuánto, cuánto, eh, tiempo, cuánto tiempo llevas por acá, más o menos, Luis? Tengo, un, tengo menos de dos meses. Tengo menos de dos meses. Vale, ¿y de dónde has venido? De Venezuela. Ah, ¿has pedido sí, la sí. Cuéntanos qué tal ha sido, si has pedido la tarjeta roja a solicitud. Esa es, mi, esa es mi consultoría, Luis, porque yo he estado muy pendiente de tu canal sobre todo ese tema, ¿Sí? porque yo lo pedí, yo pedí el asilo, ¿bien? Hmm. Yo pedí el asilo, eh, entonces estoy en trámite de la, de la carta blanca. Y base de mi, de mi consulta es que... Yo estoy algo confundido, no sé si me puedes ayudar acá, de Dime. que yo en lo que cumpla, ya tengo dos meses, en lo que cumpla mis seis meses con esta carta blanca, vendría mi carta roja, ¿correcto? Correcto. Bien, con esa carta roja he leído dos versiones, que se puede trabajar y que no se puede trabajar, y que hay que esperar una segunda renovación de tarjeta roja para poder trabajar. Es lo que he escuchado e eso, era en 12... eso era antiguamente. Ah. Es que antiguamente te daban una primera roja y a los seis meses te daban la segunda roja con la que ya podías trabajar. Y hace poco lo han cambiado y te dan la blanca, lo que te han dado a ti. Y a los seis meses la roja que ya es para trabajar. Ok, Antiguamente eran dos rojas y se ve que por organización o para que no haya confusiones, la primera roja la han cambiado por lo que tú tienes, por la blanca. Mm, comprendo perfectamente Ok, entonces ya pasaría de esta blanca que tengo Que no me permite trabajar legal ¿Cómo se puede sí. decir? A la que a la sí, que sí a, la, a la roja como tal ah, Como okay, tal que perfecto. ya la van a dejar Que esa es la de trabajar Ahora van a hacer la blanca no trabajas Y luego la roja sí Antiguamente es que eran dos, rojo, dos rojas Ok, perfecto Lo van variando, bueno, eso, lo van cambiando Es que cada estado mmm, tiene un poco libertad De cómo hacer el procedimiento y eso aunque esto es un sí. convenio que firmó, pues, ese convenio de Ginebra de 1951, creo recordar. Eso estaba viendo, sí. Entonces, el Estado está obligado, ¿eh? Es que aunque no quiera, lo tiene que hacer, tiene que tramitar la solicitud, sí o sí, porque lo firmó en Ginebra en 1951. De hecho, ya sí, os lo digo muchas escuchado. veces que hay alguna sentencia que la ha tirado de las orejas. Y entonces, Luis, ¿tú has documentado un poco tu, tu petición? Eh, ¿Cómo documentado? ¿Te refieres a las pruebas? Esta sí, la prueba, bueno, to aunque todavía sí. no lo has hecho, ¿no? ¿Todavía sí, es en decir, en base, en base a la primera entrevista, sí, la, sí reuní algunas pruebas, ¿ok? Para, para no ir desarmado, de, yo me empapé lo que es la información, pero la segunda que me toca, para la tarjeta roja, llevo un folio con más evidencia que tengo, que no me la tengo actualmente porque, porque mi cuestión me tuve que ir rápido, y entonces me llega después con más calma y armo mi folio aquí está todas las pruebas que me quedaron pendientes es que sí, mira es lo que te voy a decir esto que os voy a decir es importante ¿eh? para todos los que lo estáis en estos trámites mira al 97 de la gente al final le van a denegar el, la solicitud es escuchado pero no, no es para ponerse triste al final eso puede tardar 3, 4. mira hay casos que han tardado hasta 10 años Wow, eso no, wow. en, en resolverlo. A ti, con que tarden en tres años, ya te vale. Porque a los tres años va, pides el arraigo. A ti ya cualquiera, vamos. Lo explico, Luis. Pero ahora sí, os voy a decir una cosa importante. ¿En qué, ¿En qué diferencia que tarde más o tarde menos? La denegación, el trámite en sí, en que uh -huh. lo documentes bien. Cuanto más lo documentas, más lo van a tener que estudiar. Mm, bueno... Y más van a wow. tardar en decirte, pues mira, pues lamentablemente no le podemos dar el asilo. Bueno, no en mi caso no... En mi caso tres, no... A cuatro años. Claro, si tú haces sí, en mi caso no error es de Forma, claro, si haces a lo mejor un error de forma, oye, igual tienes... Igual también tardan mucho, pero igual cogen y todas estas denegadas al año, vamos a suponer. Algo, insisto, mm -hmm. el de abogado del diablo, ¿eh? no quiero desanimar a nadie... Pero... <risa> que no eso. Oye, yo, te... Tú siempre tengo... utilizas eso del abogado del diablo. diablo, pero que no... Yo estoy con vosotros. Mira, tenéis una cosa súper a favor. Que, por ejemplo, mira, tú sabes que la solicitud hay que hacerla dentro del primer mes. Sí, correcto, aquí? perfectamente. Sí, tú la has sí. hecho dentro de ese, de ese plazo, ¿verdad? Correcto, claro, no sin perder tiempo. Sí. Claro. Hay casos de personas que la han hecho después del, del mes, la ley dice... En el primer mes, pero hay gente que a lo mejor lo ha hecho a los tres meses, tal. Bueno, sabían como hay tanto colapso, pues las están cogiendo todas, ¿sabes? Uh -huh, ¿Qué puede uh -huh. pasar? En el peor de los casos, que a lo mejor las que lo han hecho después del primer mes, pues esas las denieguen más rápido, porque diga, mira, todo este grupo no hay que estudiarlo. Lo hicieron a los tres meses, por ejemplo, pues denegadas. Dos años, tres años. Dos para años. Que, exacto, sí, un sí, año, sí, sí. un año y medio, ¿vale? Entonces, sí sí. sí, ¿dónde mejor estaba hace lo haga, tiempo? según marca todo el procedimiento, que, que si quieres te lo, te lo digo exacto, eh, pues mejor va, más va a tardar luego el trámite y eso el tiempo juega a vuestro favor, porque a los tres años, pues echarla de arraigo y ya está. Te da ya luego que te den el asilo o no te lo den, ¿sabes? Sí, Entonces, para sí, hacerlo sí, bien, sí, sí. es importante pedirlo en el primer mes y luego cuando uno vaya a la entrevista, llevarlo mejor bien por escrito, hay incluso algunos sitios, algunas comisarías depende si es en Madrid en Barcelona que hasta te lo piden en un pendrive pero bueno, yo por escrito uh, lo llevaría sí. Sí, hay algunas que por escrito gustan. creo que es lo mejor es pero... lo mejor, pero fíjate sí. si son cómodos en algunos sitios que ya te piden el pendrive para chuparlo ya, para ponerlo ellos en, en el ordenador <risa> ojo, ojo es, es algo que quizá no te lo he comentado Luis y, y te hago la acotación de que a mí me hicieron preguntas eh, trampa de mi propia declaración porque mi declaración era extensa, era, era extensa y me hicieron preguntas eh, de fechas, de lugares, de sitios, de hechos, para como confundirme. Y yo decía, no, exacto, esto no fue así, no, no. ahí, exactamente. Sí, sí, sí, me, me, tenía el ojo del exacto. con. Entonces, exacto. bueno, hacían preguntas. Entonces, bueno, hay que recomendar a la gente que también esté. Es que tiene que ser coherente la declaración. Exacto, ¿no? que tenga orden. Tiene que orden. tener una coherencia, exacto, que te van a buscar. Exacto. Te van a buscar las incongruencias. Exacto. Y una incongruencia de esas, pues a lo mejor te lo cogen a trámite también, pero luego a lo mejor a los seis meses, al año, mire, se lo hemos denegado. En cambio, si es todo coherente sí. y congruente, pues te tira los tres, los cuatro años, insisto, hay algunos casos que han tardado hasta diez años en resolver. Sí, pero imagínate diez años... No necesitamos tanto, exactamente. No, no, porque a los dos años, te, no, a los tres años, perdón, te pides el arraigo... Y luego, después de esos tres años, si quieres, puedes hasta solicitar la nacionalidad española. Mm, a los tres años con el arraigo, bien. Sí, o sea, a los dos años, a los tres años se pide el permiso de residencia por arraigo, permiso de trabajo y residencia por arraigo. Que Lo voy a repetir porque en algún comentario se lo confundís. Okay. Cuando cualquier persona lleva tres años en España, puede pedir permiso de residencia y de trabajo por lo que se llama, por arraigo. Mire, yo llevo aquí tres años. ¿Pidiendo la tarjeta mm. roja o sin pedirla? Llevo tres años básicamente Eso a los tres años, ¿vale? Vale, te, entonces ya con eso te dan el permiso de residencia y arraigo. Por arraigo y de trabajo también. Bien. Aunque ahí hay Bien. que buscarse un contratito de trabajo, ¿eh? Para que te lo den. ¿Un tienes contrato llevar, de trabajo que...? Sí, tienes que llevar tres años viviendo, aguantando, por así decirlo, y un, y alguien que te quiera contratar. Con eso te dan permiso de trabajo y residencia por arraigo. No importa que sea un tiempo eh, determinado, que no sea un contrato, ¿cómo se llama? Eh, fijo, sino un contrato sí, de puede unos ser meses. Un contrato, pero un, contrato. un contrato normalito, pero que tengas trabajo, que les demuestres que te puedes mantener. ¿Vale? Ok, ok. Con y y a base de eso. Con cualquier okay, contrato. Y a base te de... vale. Escucha, Luis, pero ¿qué pasa luego? Entonces, cuando ya uh -huh. te han dado el permiso de trabajo y residencia, todos uh -huh. los de Latinoamérica. Dos años uh -huh. después que ya estáis residiendo y trabajando legalmente. Cinco años, ¿ok? No, dos, dos años después. Sí, nos hemos ido a los cinco en total, ¿vale? Uh -huh, Pero uh -huh, tienen que ser uh -huh. dos años que estamos legales total. ¿Vale? Legales. Okay. O sea, con permiso, más que legales, a ver, legales estamos todos. Con el permiso, con la tarjeta roja también estamos legales. Pero no tenemos, o sea, tiene que ser mmm, dos años con el permiso de trabajo y residencia. Entonces, a esos dos años, después de esos dos años, podéis pedir la nacionalidad española. Ok, en conclusión, cinco años completos, tres con residencia eh, de Arraigo, y más dos años para ya pedir la, de, eh, la, nacionalidad, la nacionalidad, tener cinco sí. años completo el ciclo. Tres, tres años que puedes haber estado, si quieres, hasta como turista, como hay mucha gente. Aguantando, sí, pero esos tres años te los puedes haber pasado esperando la la misión del asilo político humanitario o la denegación como sea tres años digamos viviendo en españa claro. y después de esos tres años otros dos años más con permiso de residencia y trabajo en realidad para ser exacto sería con permiso de residencia pero es que para que el de residencia tienes que tener también el de trabajo porque te tienes que mantener Sí, sí, sí, sí, no, no, te, ya, ya, esa, esa claro, era mi es un gran poco duda. Lío, de verdad, es, es un poco lioso. Sí. pero vamos, sí. Sí, sí, lo sí, no, pero bueno, no la cuestión claro, está en las ganas. Sí. Claro, lo que no quede claro, preguntármelo. No, no, o sea, esa era una de mis grandes dudas porque yo leo, leo, leo y veo que decía, por ejemplo, en algunas páginas, algunas personas tal, este... Necesitas la tarjeta blanca, luego la tarjeta blanca, la tarjeta Eso roja, Eso es que han cambiado, meses. mira hace, pero no han cambiado hace poco. ¿eh? Hace a lo mejor cinco meses era la primera tarjeta ah. roja y luego la segunda tarjeta roja, que le llamaban. Y se ve que ha cogido Bien. el Estado, para no liar tanto a la gente, han dicho, bueno, la primera va a ser blanca y la segunda roja. Y ya la segunda es la que te puedes trabajar. Al igual que, por lo que he leído... Lo, lo, eh, el asunto del pasaporte, ¿no, Luis? El, el, el pasaporte, yo pensaba que me lo iban a retener y no. Eh, no. Lo no han cambiado eh... también. Antiguamente te retenían el pasaporte, ¿ahora no? Ahora te lo llevas tú. Ahora... También eso lo han cambiado ahora seis meses. Es que como ha habido ha habido tanta solicitud de un poco, entonces qué pasa. Nada, ¿tú no sé. Tienes el pasaporte. Tú lo tienes. Que por cierto, tú lo tienes en vigor, lo tienes prorrogado. Porque esa es está otra... en vigor. Está en, en vigor, vigor. Está en vigor porque la parte de, de, de, de... Eh, prórroga o de nuevo de nuevo pasaporte es también un rollo que en este momento no regresar no, vale, si lo tienes en vigor que sepáis una cosa a todos los de venezuela que les ha caducado uh -huh. el pasaporte el gobierno uh -huh. español le vale aunque esté caducado el pasaporte le vale para hacer los trámites dentro de españa mm, que quede claro okay. a todo venezolano que tenga el pasaporte caducado le vale para identificarse dentro de España. Ojo, para lo que no vale es para viajar. Bien, ¿Por qué? Bien. Porque, mira, eso fue una resolución también de hace un mes o dos, porque pues, con el follón que hay en Venezuela, pues y como han reconocido a Guaidó, pues han dicho que todos los pasaportes venezolanos, aunque hayan caducado por el problema que hay para renovarlos, pues que valen dentro de España para identificarte, para sacarte cosas, etcétera. Uh -huh. Sí. Pero para lo que no te vales para viajar, porque ahí ya entran en juego otros países, porque como está el espacio europeo y todo este toda esta historia. O sea, un pasaporte caducado no te vale para venir a España. Pero claro, una vez que yo... estás dentro de España, sí que te vale para cualquier trámite eh, con la Administración española. Un pasaporte okay, venezolano. Me... ¿vale? Bien, bien. Ahora, dos, dos cosas con eso. Que, por ejemplo, una persona de, de, que trabaja en aerolínea me comentó que... Uno, si va a hacer un vuelo eh, a España, eh, le pueden si tiene el, el pasaporte en se lo pueden renovar en el mismo aeropuerto. Me lo dijo esta persona que trabaja en el aeropuerto, es una cuestión que yo he estado investigando, pero, ¿sabes? Podría ser. Que me podría, podría, podría ser, ¿Vamos? sí, pero no es... Sí, me, me... Buena pregunta, mira, y una cosa ya aprovecho para decirlo, para lo que sí vale un pasaporte caducado venezolano es para viajar a Estados Unidos. Ahí sí que te lo admiten. Mm. Mm, bueno, esto me dijeron que me renueva, que renueva el, el pasaporte para ir a España claro. eh, por la situación y todo eso. Pero esto. eso te lo renuevan allí en Venezuela, supongo que sería, ¿no? Luis, sí, eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que me, me, me comentaron en Venezuela. Pero claro, podría me ser. costó no creer. Sí. Yo no lo sé si te lo han comentado, podría ser que debido a como el colapso que tienen, podría. Pues mira, es una buena información. Que podría pregunte, ser. Y dime, dime. Luis, y otra bien. cosa concerniente es que, por ejemplo, ahí eh, si yo tengo mis, mis meses, de repente llegó el año y me, ya me dan la resolución, ya vieron todo mi archivo, eh, Luis, aquí está la resolución, no admitido, no acto, eh, no se puede. ¿Qué yo haría para aplicar eh, que va a ser la mayoría, años. insisto, que no quiero ser negativo, sí. pero va a ser la mayoría. No, no, pero eh, a... las cosas como son, hay que ser realistas, como son. Hay que ser realistas, escucha, hay lo que, que no realista, va a ser, sí. si lo documentas bien, te digo yo que no va a ser dentro de un año. Va a ser por lo menos dentro de tres años. Por lo menos. bien. Mm, okay, pero si hipotéticamente sí, si sucede mí, antes. Si lo echas fuera de plazo, después del mes, si no lo aportan ninguna prueba de ningún tipo y tiene incongruencia la declaración, a lo mejor en la primera limpia lo deniegan, pero a poco bien que lo prepares por lo menos tres años pero dime la pregunta Luis, que te escucho, okay. sí, por lo menos sí, bueno, es eso de que tengo un año y unos meses con, con la situación y me dicen que no es apto que me la niegan este, no, me daría, no me daría el tiempo suficiente para aplica, aplicar el arraigo ¿qué podría claro, ser? claro, buena pregunta Ahí lo que no te van a echar no te van a coger de las orejas y montarte en un avión. <risa> no, Como por favor. mucho te llega una carta a donde estés empadronado diciendo, mire, le hemos denegado la solicitud, tiene usted 15 días para irse de España, pero no van a ir a, a buscarte. Sí, pero luego esos 15 Entonces, días... Entonces pasarías a las... Perdona que me ría porque es serio, pero vamos, es que me río de cómo... No, no no, no, no. la no. legislación, o sea, todo esto hay que mejorarlo, ¿eh? Esto, esto cada vez va a ir mejor para vosotros. Mira, prueba de ello. Antes te quitaban el pasaporte, ahora ya no te lo quitan, el tal de Pascual. Pero bueno, a lo que vamos. Mm. Como mucho, te mandan la carta, bueno, te mandarán mandarán la carta, oiga, vayas de España, tiene 15 días para irse, pero no van a ir allí a echarte. Entonces, ¿qué te okay. pasaría? Que pasarías a la situación de, como todos estos que están, mira, el domingo, la chica que he puesto aquí en la foto de Instagram, la última... Uh -huh. hice ayer uh -huh. la entrevista en privado para, para animarla que venga al canal pasarías como a pasar como está esa chica lleva año y medio aguantando okay. le queda otro año y medio y entonces ya pedirá el okay. arraigo claro y está trabajando pues claro en B cosas así que va encontrando y eso sí, que eso eso es lo que, que, pasa, lo que es. eso es lo peor que pasaría pero no creo que te pase en tu caso porque si tú has hecho la solicitud fundada vamos, van a tardar en responderte tres, cuatro años, cinco años, incluso me han comentado algún caso, unos abogados, de 10 años. Wow, ese, pero diez claro. años, bueno, diez años. Claro, eso te digo. Y con sí. el colapso que hay ahora, vamos, los tres años tranquilo. Lo que hay que hacer que okay. cuando ya ves que van a llegar los tres años, pues echa ya la de la de arraigo y ya está. Porque sí, eso sí y cancelo, y canceló el refuel. O la el, el cancelas asilo. o que se autocancelen ellas, ellas ya se cruzan luego. Ah, se cruza, puede sí, sí, ser paralelo y... Claro, tú preocúpate mm. de echarla de arraigo y a lo mejor luego le salta ahí en el ordenador, cuando van a ver tu expediente de la de asilo, dicen, no, mire, este ya pidió arraigo, pues ya que se quede por arraigo. Tú ahí no okay, te preocupes, ¿sabes? Bien, y no te quito más tiempo, eso es lo no, última si pregunta. No la, mira, eh, voy a hacerla, no. voy a hacer cada día con uno y ya está, salvo que sea muy rápida, que no me quitas tiempo, porque yo sé que cuesta entrar aquí, el que entra, entró vale no yo estaba, yo estaba pendiente y de hecho yo apenas vi si no sé. Yo de una vez te quería hacer la consulta la, la broma que decía el otro día A ver si ahora va a, ser, va a haber que hacer cola conmigo Nos quejamos de que había cola para Lo de las tarjetas rojas y blancas A ver si ahora va a haber cola conmigo No, no pero Oye, mira, me, te digo me, Luis me, Mira, el que le urja mucho, el que de verdad le urja mucho Porque hay, a veces, pues que me ponga aquí Por el Messenger de Instagram, que me ponga su Skype Su Skype y yo le aviso y lo hacemos en YouTube, ¿vale? Que no va a pasar nada. Que yo te quería preguntar, Luis, ¿cómo es en la entrevista... No, los plazos que has tardado tú en solicitarlo, que le interesa mucho a la gente? Bien, te informo y le informo... No sé si está muy oscuro se ve claro. No, Creo importa, que no si se... te oímos, perfecto. Que te veamos okay, más o menos, eh... no te preocupes. Se, se, está, bueno, se, se, mi... ve, se, se ve que hay un Luis ahí. Que hay dos Luises. Hoy hay dos Luises aquí. <risa> <risa> Esta semana he conocido muchos Luis en las entrevistas que he ido. <risa> eh, ok, bueno... En mi experiencia con la carta blanca, ¿bien? había gente que, algunos estaban con abogados, otros estaban solos, en mi caso yo estaba solo, eh, diferentes personas, y este, le pregunto, lo primero que le preguntan a las personas es, este, ¿cuánto tiempo lleva? A lo cual, cada quien dice su fecha. No, yo estoy desde el 25 de noviembre, es decir, el año pasado, yo estoy hace cuatro años, que escuché a una persona a mi lado hace cuatro años. Okay, eh, hace 18 días en mi caso y así van tanteando por el tiempo que va en el pasaporte. Me he fijado y escuché, escuché porque lo que estabas viendo. Te coloca una fecha más distante si has esperado más, es decir, cuatro años, la cita más lejana para la tarjeta blanca. Es decir, que por eso es fundamental pedirle el primer mes. ¿por qué? porque si uno va, es lógico, es cosa lógica, si uno va en emergencia asilo, refugio, debe pedirlo en el primer mes, no va a esperar cuatro o cinco años, porque cuál es la emergencia, cómo te mantienes, todo está joven, es ah, no, no Entonces, y además que lo dice sí. si es que lo dice el, el procedimiento que tiene que ser en el, en el mes, aunque hay uh -huh. a gente que se lo están cogiendo aunque haya pasado el mes. Sí, eso podría eh, ser luego motivo en una primera criba que caigan esos antes sí, sí, entonces el señor por ejemplo que estaba a mi lado dijo cuatro años y medio estos cuatro años y medio le colocaron para la cita para finales de noviembre de la, traje, de la tarjeta blanca o sea que se le ha mandado de... la cita muy lejos sí, o sea, sí, sí o sea que va en función de lo que has tardado tú en pedirlo ¿no? para que te den por la lo cita, que estuve no es escuchando que... mientras yo daba mi, mi, mi información para la primera cita la alargaba. Eh, ¿Cuánto lleva aquí? 15 días. Ah, para mañana, para pasado mañana. Lo, Fíjate. Lo mañana. Qué, sí qué, bu qué buena información nos estás dando, Luis. Por la información que yo estaba escuchando, claro. recolectando, entonces, eso es el primer filtro. Y el segundo filtro, al igual, este, las los oficiales de la, de la carta blanca para la carta blanca son dependiendo, dependiendo quién te toque. Dependiendo de quién te toque, puede ser una persona amable, te pregunta las cosas que necesitas saber y listo. Pero si uno no va preparado, no se informa, no lee, no, no hace estos chats, por ejemplo, con gente preparada como tú, no, no va. Entre todos. No esto, va. esto es. Mira, ahora nos estás enseñando tú, Luis. Pero sí, es Bueno, cierto. es eso, de que si no va uno con la declaración, por ejemplo, una, una declaración escrita, lógica, coherente, y, y bueno, Dios que sea cierta, por favor, porque también se conocen casos. Este. La, la, le pueden hacer preguntas trampa, fechas, lugares, eh, eventos, qué pasó. Y si no lleva eso, entonces simplemente es lo opuesto. Está la gente, el oficial, y le dice, ok Luis, cuéntame tu historia. Y es más difícil porque uno tiene que hacer memoria, ir para atrás, adelante, de los lados, sino tiene que tener la carta escrita y, y ya eso lo entrega. Es, que, es, eh, es como el que es va a un mejor. examen. Esto yo, yo diría que es como el que va a un examen. Sí, sí. De hecho, yo Preparado, una... preparado. Preparado. Yo le hice una entrevista a una chica que se llama Claudia hace un mes o así en YouTube, que iba, era de Cuba y iba a pedir. Estaba esperando tu entrevista. Pues la dije que se lo preparara porque ella iba a ir así. así... A la, a no sabía, no sabía, no sabía iba a lo así, que Y me acuerdo que la dije, Claudia, prepárate esa entrevista. Sí, sí, sí. No, hacer... no, completamente, completamente. Pero, ¿qué no. pasa? ¿Hay otra vez eh, oficiales? O... Mi respeto a los oficiales, a mí me trataron muy bien, de verdad. Se lo agradezco al oficial que me sí, trató sí, a mí. Generalmente eh, son buenas. Sí, gente. sí. Pero también depende del día de cada oficial, así que uno tiene que tener la mejor disposición al momento para, para ser atendido. Porque puede ser que los oficiales puedan ser un poco pedantes al principio, pero ya después uno va contando su historia y ya hay una cierta conexión. Eh, muy importante eso del papel. Muy importante que si llegan al primer mes, por mi experiencia, por lo que estuve escuchando, es que no tarden mucho, no tarden mucho de verdad con, con eso. No no que literalmente van a pedir hacer en el, en el aeropuerto. Bueno, no. no. sé Pero no. sí que... No, no, pero sí que... Al día siguiente, Mira, cinco sí. días. Sí, al día siguiente, o cinco días, tres días, mira. Cinco días, exacto cuatro días. Ojo. Información que no sé si, si, si para, para los paisanos, para los que están viendo, es eso de, de... hay que llegar temprano a, a pedir la cita. Hay que llegar temprano porque dan un número de 45, 50 por, por en la mañana. No dan más, no dan más y eso siempre está modificándose, pero es lo que lo atiende. Que no atiende más, llenan la carpa y ya, los que dan la, la carpa son... Llegas tarde y ya no hay número, por así decirlo. Exacto, al siguiente día, al siguiente pues día. O sea, Simplemente madrugar, oficial. ese día hay que madurar. ¿Tú lo has hecho en Madrid, no? Supongo, Luis. Sí, en Madrid y en Madrid es rápido con, lo, con diferentes eh, ejemplos que he escuchado de tus entrevistas. Madrid es más rápido. A día de hoy, ojo, que te. te A día de hoy. Do, hace dos meses era terrible. La gente. Bueno, es... también puede ser la fecha bueno. que uno diga también. Eso también influye. También. ¿Tú, ¿Tú la cita como la pediste? ¿Fuiste a la comisaría a pedirla o lo hiciste por internet? Bueno, yo, como internet no se adapta tan rápido, uno piensa que sí, pero yo siempre voy a primera mano, voy presencia, a hablo con la gente. Yo me di un tour por diferentes comisarías de Madrid, conociendo a los oficiales. Me decían, no, aquí no es, tienes que irte a otra estación. Y yo, bueno, gastándome dinero en transporte, pero claro. pasé por todas las comisarías hasta que di, esta es la comisaría, sí, aquí es la comisaría, venga mañana temprano y le damos su cita Perfecto. efectivamente y así pero fue así fui por diferentes comisarías hasta hasta con la, con la que era porque la lucha si hay un ¿Eh? poco entonces uno llega pero hay gente que ya lleva desde las 4 de la mañana esperando para ser el primero cosas así claro. pero hay que llegar temprano eso es importante y no tardar mucho con eso y si uno lo va a colocar colocarlo o sea, yo lo digo por, por la parte de que sí hay gente que lo necesite y no solamente por, por hacerlo porque claro. entorpece el sistema es lo digo lo digo claro. Por, claro, esa, esa parte, claro, por esa claro. parte esa parte y sí y con eso este para no quitarte más tiempo con referente al trabajo al trabajo no es no ha sido tan fácil como, como imaginaba que iba a ser eh, y ha sido un poco más difícil la parte pero de díselo laborar. díselo a las pa, pa, para los que se acaben de conectar llevas un mes y, y pico no has dicho Llevo un, mes? un mes un mes y quince días y está un difícil y 15... el tema del trabajo así sí si no... sí mira yo no yo no soy eh, no, no tengo gran expresión en diferentes ámbitos pero yo me sé mover en diferentes zonas y en diferentes áreas entonces he ido a diferentes entrevistas. De hecho he ido a entrevistas casi que todos los días desde que pedí lo del asilo, desde la de que pedí el asilo. Y las entrevistas han sido buenas, hasta, todo ha sido perfecto. Que mira, casi que comienzas el lunes, comienzas allá. pero viene la parte de los papeles. Mira, ¿y los papeles, ¿cómo estás? No estoy en trámite de solicitud. Hay que ser muy claro con eso. Estoy en trámite de solicitud, uh -huh. no que la tengo. Trámite de solicitud. Mira, no no, no, mira, cuando la tengas con mucho gusto, cuando puedas con mucho gusto, pero mientras tanto no, entonces es algo que, que, que bueno, uno tiene que aguantar la pela con claro. las negativas y, y esperar es que las esperar. empresas no podemos contratarlos, porque entonces nos meten una multa, vamos, de, de burradas ¿eh? Sí. ojo yo vi el video que hiciste con la chica de, de construcción sí, de los con Jennifer's. Contratas. Sí, con Jennifer, sí. con los subcontratas. Muy bueno, ese, muy bueno ese video porque yo venía en una entrevista de, de una empresa, de obreros, sí. y no me pudieron contratar porque, primero, ah, otra cosa importante. Acá eh, a la gente que se está conectando, eh, acá todo tiene que estar certificado. Usted va a colocar un ladrillo, tiene que estar certificado de que coloca ladrillos. Todo. todo no, es decir, si uno quiere aspirar a un empleo eh, mediano. Que se entrega... No que se traiga su certificación, ¿no? ¿O que, que se traiga certificación curso? o que, que la haga curso. acá. Ya, que no, la haga acá. O que sí. lo haga acá, exactamente. O que lo haga acá. Entonces yo vi tu video con Jennifer y me pareció muy, muy informativo porque casualmente yo había ido a entrevista ese día para obrero, pero no me escogieron porque no, no había hecho el curso. Claro. Exacto, no había hecho el curso y día pasado no tenía sí. los papeles. Pero bueno, Entonces el, curso ya estoy lo, el curso te lo puedes hacer, ¿verdad? Sí. sí. Hay muchos, Sí, ¿sí? gratis. Claro, Espérate, y, sí, sí. Exactamente, y los papeles lo vas a tener ahora a pocos meses Mira, aprovecho una cosa, os voy a dar algo de valor hay una, hay una subcontrata que está contratando mucho que se llama Emoi Emoi SL Emoi eh, De España, Oni... M de Madrid O de Oviedo y de Italia Emoi, Sociedad Limitada Buscarlo en Google o donde queráis Ok Eso se están buscando gente siempre, Emoi Emoy es, pero... el, es una subcontrata que luego trabaja para gas natural, para constructoras, hacen meten tubos de gas, de, de, de cosas de telefonía. Emoy. Ok, lo tengo acá. Emoy, ya lo estoy. Información guardando. de valor. Así, ah, claro, me lo has hecho venir. Okay, no gracias, y te lo agradezco, lo voy a buscar a Buscarlo primera mano y, aplica, y aplicar ahí. Ahí os, hombre, a ver, os pedirán supongo la documentación, porque si no el Estado, clac, les corta el, el pescuezo, pero para cuando ya lo ah. tienes arreglado. SL. Vale. Bueno, eso, eh, y bueno, también eh, he tocado medianos plazos de trabajos y he tocado también delivery. Y tampoco es tan sencillo como, como, como se ve desde afuera, no que está como es por... lo de delivery, por ejemplo, si lo has bueno, tocado un poco. Si no, quieres, eh, mis... pa... no, no, yo no ¿sí? tengo problema. Si te apetece, no, no vamos, yo te lo digo para que, por los prilines, vamos, para que todo el mundo aprenda y eso. Eh, la parte de, del delivery, este, uno le hacen su, su formación, su reunión, pero algo muy importante es que debes tener papeles. Debes tener papeles para poder trabajar en, en, en delivery. Ahora, hay temas de que personas están contratando sus cuentas para hacer esto, pero también se presta... A que vas a perder, vas a trabajar para otra persona porque te piden 50%, 30%. Joder, de, perdóname sí. que me escandalice, me habían sí. hablado por ahí del 20% como mucho. No, no no. no, no, o bueno, sea, eso sería o sea, hace sí, unos meses, pero ya, ya. Un amigo, sí. un familiar, ¿no? A lo mejor. Podría ser, pero están, que te digo, 50% 50% de lo que te vas a hacer. Entonces, hay otra me cosa parece, que dentro no me. Un... Parece es abusivo, Luis. Completamente, completamente, completamente. Yo, o sea, ya, mira, sí, com... cuando me dijo lo del 20, ya me parecía mucho. Pues ya el sí. 50 no te digo. Hombre, yo te digo un truco ahí. Yo creo que ahí lo que sería es encontrar a alguien, claro, porque por lo que estoy viendo se están especializando. Hay gente que se está especializando en eso, no en, en revender sí, cosas. Sí, sí. Y encima sí. sin escrúpulos, al 50%. Ahora, yo creo que aquí no, el no. truco sería, mira, se me ocurre una idea, Luis, encontrar a alguien con documentos, un amigo, un familiar, un conocido, un alguien, networking, que, que te preste, como si yo te digo, venga Luis, pues ya me apunto yo a delivery, yo no te cobro nada, toma. Y hazlo tú y ya está. Sí, sí, lo que sé, como así, que tengo tan poco, algo, tie tan, tan poco tiempo... Que digo, ¿no? ¿Algún sí, amigo, sí, que haga sí, uno que, sí. que, que sea español o que tenga ya los papeles arreglados, que delivery no le interese, pero oye, por apuntarse en la aplicación y darte a ti la contraseña y acepto y ya está, que no nada de cobrar el 50%. Sí, sí, ¿Qué te, parece, ya... ¿qué te parece esa idea? Sí, a mí me parecería bien. De hecho, yo, hay muchos grupos de venezolanos en España, bien, y yo he escrito, eh, yo he estado escribiendo por privado, por público, quien tiene sí. una cuenta que me pueda prestar y se le paga un porcentaje lógico, bien, porque no es que voy a. Yo me diría, yo me lógico un 10%. No, yo un vería lo un pero es que un 50 lo veo demasiado, vamos, lo veo. No, no, y, y te lo dicen sin, sin pelos sí, en la lengua, sí. como decimos nosotros, sin, sin tartamudeo, 50%. Nada. Entonces vas a estar trabajando para esa eso persona que no, claro, porque tampoco es que uno se vaya a forrar. Hay, lo que hace, hay que hacer un networking paralelo, no en grupos de estos especializados, claro, que ahí está ahí un, yo no sé cómo llamarlo, un explotador, porque vamos, me parece vergonzoso. Ahí hay que buscarse no, no, no. un amigo, con tiempo, mira, ahora se te ve mucho mejor, Luis. Ahí, ahí, ahí, sí. mantén ahí la luz. Hay que okay. buscar a alguien, hacer, algún amigo alguien, que surja, vamos. ¡Hala! Yo me apunto al delivery y toma las contraseñas y ya está, ya lo tú. Sí, sí, no, no te cobro eso, nada porque sí. soy tu amigo, te he conocido. Bueno, es que también el ser humano a veces, pues, bueno, eh, te digo algo. Yo, vuelvo el destino, claro, no conozco mucha en gente. lugar no, eh, no adecuado. Has hecho mm, bien en buscar, exacto. ¿eh? Porque hay que buscar por todos los lo, lo, lo, y que vamos, como haces tú, como encontraste la comisaría, todo. Pero sí, claro, si sí. vas al grupo ese, ahí hay unos lobos ya especializados. Ya, ya el 20 no, el 50. Me acuerdo que cuando lo dijo la chica... Me dijo un 20, está ahí en el vídeo en YouTube está, el, lo dijo y yo salté, digo, "Vos, oh, vos ya el 50 nada, no." no pero eso no 50. quita que tú mañana te haces amigo de alguien, pero porque surge y luego, te, te va a hacer el favor. Claro. Mira, yo porque os estoy haciendo los vídeos esto, pues yo aporto así mi granito otro. Entonces, no, no, de verdad, te... muchas gracias. Mira, de verdad, ganan, mucho, muchas gracias. De apuntarme a mi hora delivery y darte la reseña. ¿Qué cojones? Bueno, no llamamos Luis. Claro, <risa> Entonces, no, ahí, bueno, loco, muy... no, ahora me van a escribir todo. Yo también quiero Luis. Yo, dame. dame. No, es así, es así. Pero, pero, pero es, es así. a mí más convencido, fíjate, en un ratín que llevamos hablando, que eso te va a surgir. Tú, alguien que, que te hace el favor, a alguien de confianza, te lo va a hacer y ya está. Y da lo mismo. O sea, es, o sea, no, no esperemos, que es que sí, esperemos que sí, porque hay humanos también muy majos. Hay de todo. Y eso es que sí, por suerte para mí he tenido buena experiencia con, con, con los españoles eh, es, Ha sido buena gente Me ha tratado excelente acá Y, y estoy aprendiendo más y más de, de, de ellos De verdad vi, que sí, Luis, me parece muy majo Te voy a trasladar Me acabas de recordar La pregunta que me hizo en la consulta día de ayer Alejo Ok Pero quiero que la respondas tú Hay xenofobia Me dijo, oye Luis, hay xenofobia en España Bien por personas que conozco acá, me han dicho diferentes casos aislados, casos aislados. En mi experiencia propia, en el mes y quince días que tengo acá, no he visto xenofobia. Es decir, eh, uno tiene su acento venezolano que, que, que pasa por la calle y ah, lo escuchan y lo ven, pero no es que hay xenofobia, no es simplemente lo ven, hay un venezolano acá, porque todos están en Madrid, nadie se espera que, mira, le ganes, le ganes una provincia, que, que van a estar haciendo acá, pero no. No he visto xenofobia por acá no. Lo que le dije can... yo, Alejo, pero claro Como yo soy español, pues digo mejor tú Hombre, tenéis acento muy bonito Por cierto, muy a mí me recuerda El acento que tienen en Canarias Los canarios Ah, me han comparado, me han dicho que si sí, yo soy de Canarias sí, sí, me han dicho que si sí, <risa> soy sí, de Canarias Y yo, no Claro, pues <risa> no. es que es parecido Vamos, a mí por lo menos, me... yo soy de Madrid Pero en España en cada zona Tiene un acento también y el de Venezuela Recuerda mucho al de Canarias que lo sepas, por lo menos bueno, nos me han, dicho, me han dicho, me han dicho en las entrevistas que si yo soy de Canarias, y yo no, no, de hecho estoy tramitando los papeles, cuando lo traiga voy a Canarias, pero hasta el momento no. Y a eso lo mi experiencia en este momento ha sido muy muy buena, muy placentera en el ámbito social, en el ámbito laboral, he tenido mis tropiezos, sigo buscando, no me detengo con eso, eh, surge una cuenta, perfecto, surge otro, otra clase de labor, la tomo, eh, pero, pero bueno, es eso de que uno tiene que estar preparado cuando venga para acá y, y empaparse mucho de, de todo y el proceso, pues el proceso cambia cada rato y sí. fíjate la información sí, que sí. te había dicho en principio, cambió, ya no es y eso me había preocupado porque yo había dicho, voy a tener que esperar un año, o sea, un año en... no, en, no seis meses, no. Seis meses y... no, porque hay unos plazos entonces una cosa es el, la burocracia y otra cosa es los plazos humanitarios, llamémosles así. Sí, y, y otra ¿Podría cosa... Podría pasar eh, que la cita no te la dieran a lo mejor hasta después, porque ahora ¿para cuándo te han dado la cita? Para la roja. No la tienes todavía, ¿no? No, porque no la has solicitado. Y yo, ah, yo, y esa es otra, otra, otra buena acotación otra me acabas de acordar, que ellos te dicen, los oficiales te dicen que debes hacer la cita eh, unos, unos dos meses antes, ¿bien? Antes de la tarjeta roja. No se va a habilitar el sistema. No se va a habilitar. Porque yo he ido ya a unas ONG, ¿bien? De refugiados, de asilo, eh, que muy bueno, muy bueno, me han dado muy buena inform muy información. Me ha dicho, no, 20, 15 días antes de que se vence la tarjeta blanca, se habilita el sistema para que usted pueda solicitar su tarjeta roja. 20 días, no dos meses ni tres meses, sino eh, 15, 20 días. Se habilita el ¿Qué? sistema para usted. Claro, que si no te va a decir el propio sistema que todavía es muy pronto para pedir. No, simplemente dice que no hay citas disponibles. No hay citas ah. disponibles, sí, porque pide una información pre, como que previa, el, ya, el número sabe, ah, previa. Ya. Entonces es eso, te manda... Muy, muy buena información. Historias. Pues eso es lo que le estaba es pasando pues. a Claudia. Eso A la chica que entrevisté le pasaba eso, que no le daba cita, pero era por eso, porque la debía estar pidiendo con dos meses, no con quince días. ¿Se puede saber el nombre de la asociación esa que te ha ayudado? Te lo digo para los demás PRILINES. No hay problema, no hay problema porque ellos son muy abiertos y ellos de hecho de hecho, este, yo me ofrecí como voluntario están buscando voluntarios, así que eh, Pueblos Unidos, Pueblos Unidos eh, son muy buenos en cuanto a la asesoría de apenas uno se baja del aeropuerto uno se baja del aeropuerto ¿qué debe hacer? ¿qué no debe hacer? no se mete en problemas o sea, haga las cosas bien asesoran bien, eh, dan formaciones eh, gratuitas en todo ámbito, que es donde yo me inscribí, me inscribí en todos los cursos gratuitos que, sa que están sacando y habilitan cada, cada, cada plaza, y eh, SEAR SEAR C de casa E A R SEAR SEAR es otro grupo que también ayuda, pero más en la parte legal la más en la parte legal y con ellos también me estoy empapando para de hecho ya pedí una cita ellos son un... unos abogados eh, analizan tu caso y te dicen si te pueden o no asesorar dependiendo tu, tu... el grado de... De... del caso te están diciendo es que te cita. Luis te están diciendo que en el chat que si los puedes escribir eh, no, ambos o sea, ok eh, pues no, mira, se lo no. están escribiendo también. Mira, hay otra chica okay. en el chat que se lo está escribiendo. Ok, ok. Ese es el es primero. Sí? Y este es el segundo. Búsquenlo tal cual como aparecen. Pueblos Unidos aparece con una casa blanca, si no me equivoco. Bien. Eh, y si lo buscan todo por Google. Por Google. Lo buscan todo por Google y la van a encontrar. Yo lo hice así. Y... Como les dije, yo fui directamente a los sitios, así fuera al otro lado de Madrid, pero yo iba porque tenía por teléfono, no es lo mismo que en presencia. Eso es toda la vida, eso es toda la vida. Entonces fui para allá, hablé con ellos, no eh, tiene que llamar a la página web. No, no, no, estoy aquí, me presento mi caso, yo estoy y esto y esto, esto. Necesito asesoría. Ok, bueno, tienen la cita para tal. Ah, Ya es otra cosa, ya es otra cosa. Sí. Eh, esos son los que conozco, conozco otros que no he ido todavía por falta de tiempo, porque como te he dicho en las entrevistas, eh, pero sí, asesoran, asesoran, dan voluntariado. Pueblos Unidos, para la gente que no sepa, eh, yo he ido dos veces, nada más por Pueblos Unidos. Eh, dan comida, dan ropa y dan direcciones de lugares a donde uno puede conseguir ropa para el invierno. Eh, información básica. útil. Muy bien. Sí, claro. básica, que yo no sabía y la tengo, que ya la tengo en cualquier situación, aunque okay, un lugar donde comer, aquí, un lugar donde dormir, acá, y un lugar donde vestirme, acá. Todo gratuito. Y, sí, bueno, porque yo en Madrid lo... hace mucho frío ahora en invierno. Sí, me han dicho que hace frío, pero. Sí, yo sé que bueno, es <risa> Me han dicho no que hace frío, pero hasta el momento. Luis y luego ya se pasa, pero yo por las entrevistas, como ya llevo ya un par de años haciéndolas. Siempre a todos los de Venezuela y qué es lo que más te atemoriza el frío. No, no lo me atemoriza no conseguir trabajo. Lo que, lo en juro, mi caso a no conseguí trabajo. Esa la, la no, el frío ya, ya el frío me traje mi, mi, mi ropa. Bueno. Sí, una abrigo. Oye, la primera era no conseguir trabajo, la segunda era el frío. Hombre, Exacto, y, y luego, y mantener una, una, un presupuesto para el mes, porque esa es otra cosa que yo no sabía. El presupuesto. Por mes, pues explícaselo, venga los príncipes, lo del presupuesto, bueno, no sé. Yo no estoy trabajando ahorita, pero cuando cuando se llega acá hay que tener el presupuesto por mes, eh, si ganas por semana un presupuesto por semana, si ganas por mes un presupuesto por mes y de cada gasto que se hace, si sea la, lo más lo más tonto, sumarlo al presupuesto y uno mismo ser el, el contador eh, de la casa. Porque uno sabe, ah, ok, este mes gasté en chuchería, en, en, en donas. Ok, de gasté 500 euros en donas, mira, voy a dejar de gastar 500 euros en, en dulce y lo invierto en, en otra cosa, en gimnasio. O sea, y hay que tener una, eso, hay que tener un control de los gastos que se dan por mes. En Venezuela yo no lo tenía, jamás lo hice en Venezuela, ni, ni nunca hice eso, y acá se lo llevo. Cada, cada céntimo, cada transporte. Mi factura, emito mi factura, llevo mi cuenta porque al momento de sacar la cuenta, ¿cuánto tengo? ¿cuánto me queda? Cuando, cuando salga de trabajo? Ya me, me flexibilizo esa, esa parte. Eh, ir a comprar en los sitios baratos también es útil. Es decir, no traerse ropa que uno no va a utilizar. Es mi consejo, es lo que quiero decir. No, utilizar, no traerse ropa que uno no va a utilizar acá. Irse a, por ejemplo, en mi experiencia me recomendaron Primark. Primark uno consigue eh, siete, eh, siete, tres pares de medias por un por dos, menos de dos euros, par de medias. Eh, consigue una chaqueta por 15 euros, pero consigue ropa mediana. No es de baja ni de alta, sino mediana. Y si ya no si no alcanza el presupuesto, también está que me ha acercado y, y averiguado los precios, pero la ropa sí es otra otra calidad en humana. En humana es lo más económico que se va a conseguir en, en cuanto a ropa en Humana es lo más económico, y, y si no tiene para, para gastar en Humana, en Primark, en nada de esto, bueno, ir a los refugios donde donan ropa de segunda mano, con, tipo iglesia, tipo Cruz Roja, eh, tipo Pueblos Unidos, los días que lo hace, esa clase de cosas. Pues. En yo, en, yo en Primas he comprado ropa para mí, y está bien la ropa, ¿eh? Y sí, sí. económica, efectivamente. Sí, sí, no, no, no se van a ir un corte inglés, porque un corte inglés es... No, pero es que el corte inglés es lo que te, es, es precio, te lo ponen caro, pero al final luego la camisa no, no creas que, que es mucho mejor, ¿eh? Te cobran la marquita. Sí, es la, es la, la marca, pero en mi experiencia Primark. Hasta el momento, en, la, en sí. el mes y 15 días, Primark es la, el, el, el, el que ofrece algo, algo bueno, buen precio estándar, algo estándar. Calidad estándar, exactamente. Sí, Calidad sí. estándar. Y bueno, nada, de Luis, este, no te quito más tiempo, no sé si nah. tienes una pregunta para mí. No, no, encantado. no aclararles que lo de Cear era más que nada para el tema legal, ¿verdad? Lo que has dicho de las dos. Ah, y sí, sí, sí, sí, eso no lo toqué mucho. Eso no lo toqué mucho. Ellos son más a la parte de marroquíes, eh, africanos y sirios. Se concentran más en estas ah. tres, eh, tres, tres nacionalidades. Pero hacen una excepción para los venezolanos porque ellos entienden la situación, así que ellos atienden casos, no 100 casos de 1000 que se presentan. Es que porque seleccionan. seleccionan. ¿Sabes lo que pasa? Que esas tres nacionalidades, por ejemplo, que acabas de mencionar, esos no, ahí no tienen los dos años luego de residencia, ahí son 10 años para ellos. Mm, no para, pedir la, para pedir la nacionalidad, ojo. Okay. Para todo lo demás es igual, pero una vez que tiene no la sabes. residencia, una vez que tiene la residencia, Latinoamérica son dos años, África, China, bueno, los restos de los continentes que no son Latinoamérica son diez años. Es que no es lo mismo dos que diez años. Claro, no. es una diferencia, es una diferencia. Esa y es. ellos ven tu caso. Ellos dicen, yo tengo cita, yo tengo cita, yo llamé, eh, llamé primero, me dijeron no, no tiene, eh, tiene cita, no tenemos cita ahorita. Ah, bueno, fui para allá. Fui para allá, ah, me, muy me apersoné, bueno, muy bien, muy me bien. apersoné allá y dije, mira, yo soy la persona que llamó ayer, de una vez, y tú me atendiste, yo te reconozco la voz, tú me atendiste, <risa> mira, para... Sí, sí, sí, tú me atendiste, este, tengo este caso, me puedes ayudar, todo el caso. Ah, ah, bueno, sí, sí, este tenemos cita para dentro de dos meses, tres meses. No, no, no, tengo este caso urgente, hay que mostrar la urgencia. Ok, eh, un mes. Bien, bueno, ya. Eso ya es más, ace okay, más sí. aceptable. Sí, entonces ellos ven el caso y es gratuito, es gratuito, así que ellos te van asesorando. Te, creo que te dan la opción, eso no, no sé, así que lo digo porque creo que te acompañan a la, a la segunda cita cuando vas a, tra a tramitar la carta roja, si deseas. Si no, creo que nada más te preparan para ello. Y listo. Y la listo, cuestión sí. es prepararse eso, un buen relato, lo que has dicho, y que sea coherente. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y llevarlo escrito. Y, y llevar vale, las pruebas, sitio, por ejemplo... En algún sí. sitio te agradecen, en pendrive incluso. Depende ya... Mm, Eso de no la... lo sabía. Eso no lo El sabía. Cual. Y yo llevaré mis pruebas, ya cuando me toque mi, mi segunda cita, llevaré todas las pruebas que me quedan. Pero no... O sea, si cuando me toque otra vez, dentro de seis meses más, luego de tener mi primera eh, tarjeta roja, ya no voy a tener evidencia que, que aportar. No sé si cementarlas. Es decir, tengo un folio grande... Que no sé si cementar o simplemente entregar todo para que no se yo, traspa traspapelee. Yo lo entregaría, pero me quedaría copia, Luis, de todo. Ah, no, sé sí, sí, claro, completamente. Me sí, quedaría sí. copia o entregaría copia, vamos, y lo entregaría todo en la primera tanda. Porque ok. Ahí queda y... que en el expediente. Si a, es que gana, al final es ganar tiempo la estrategia. Ok, ok, y sí. Y cuanto okay, más documentado bien. esté y más congruente sea pues mejor, porque luego eso va a ir por cribas, pero vamos, no va a haber ninguna dificultad, yo creo que no, te lo digo en serio, o sea, que... No, no, no, no. no espero que ya, no. no, espero que no, porque que dice, vengo de alguna pregunta, me he encontrado por ahí, de alguno, no, es que yo esto, pues no, pues no lo pidas porque ahí te lo van a echar, a lo mejor en el mogollón te lo han cogido pero a lo mejor a los seis meses te mandan la cartita que no, que no te lo pueden tramitar. Sí, ojo, yo, yo especifique, yo fui muy claro, eh, mira, yo fui, no, nombr, no nombro nada, pero mira, yo estuve con fulano en cierto momento, claro. eh, con, con cierta persona, claro, no tengo la foto con la, con la persona con con la persona abrazada, pero sí estuve cerca de los acontecimientos. Ah, okay, no, no, no hay problema, lo estoy colocando acá como lo está diciendo. Ojo también, eh, me acordé, cuando te hacen la entrevista, eh, en mi caso, como me colocaban las trabas, la fecha, los lugares y todo esto, eh, me preguntaban, desea usted que este, esta, este relato esté o no esté. Quiero omitir esta parte o no. Porque uno, si nombra personas o otras cuestiones, le da una opción, quiere que lo esté o no esté. Entonces, también, eso me, no me pareció lógico, pero es una acotación de que, pide, de que dicen eso. ¿Quiere que esté o no esté este hecho que acaba de, de, de declarar? Lo que es bueno, por eso es bueno yo creo, llevarlo escrito. Sí. Porque sí, sí, ahí, yo no lo se, he... ahí no se va a perder ninguna información. Porque no es lo mismo declararlo y que te estén tomando nota, que ya de por sí se está perdiendo información, que llevar uno mismo ya el relato preparado. Y al funcionario le estás ahorrando trabajo también. ¿eh? O sea, yo creo que sí. es bueno para todas las partes. Sí, sí, sí, sí, sí, completamente, ahorras tiempo, ahorras tiempo, no sé, no sé, nada más. Tiempo de... y, y tu relato está muy bien trabajado y muy bien estructurado, que en una entrevista que hay nervios, hay prisas, eh, por ambas partes O se omiten cosas, sí, se sí. cosas. Entonces, por eso es muy sí. recomendable llevarlo escrito y, y, por supuesto, lo que dice Luis, que sea congruente y que sea real. Y, y ya os digo, en algún sitio, hasta lo del pendrive podéis preguntarlo. Pero bueno, eso ya, eso es una cosilla así adicional Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo, yo me sentí que hacía una tesis cuando hice esto, porque sentí que hacía una tesis, una, un, un pregrado con esto, pero es que es eso, es una coste. Es, es, que, ¿vale? que... Es, que es que estás de tres años, por lo menos te estás ganando un salvoconducto de tres años, que luego ya lo vas a encajar y ya está, te está... es una tesis. Exactamente, sí, completamente. Y bueno, eso. Entonces, este, mira, me aclaraste la duda con, lo, con la cuestión de la carta roja. Ya estoy más, más sí, confiado con eso. Sí, te la vuelvo eso. a aclarar si quieres. O sea, es que esto va por plazos legales. Que luego la administración puede tener más atasco, puede tener menos atasco. Bueno, pues sí, es, es hay unos, un, como decirlo, hay unos medios materiales. Pero tú, por ejemplo, no tienes la culpa de ello. Vale. No, no, claro. Entonces, claro. en el pero momento cumplir el plazo, aunque no te hayan cambiado todavía la tarjeta. La blanca ya te valdría para trabajar, por, de por sí. Mm, te falta okay, hacer el eh, trámite de canjearla por la roja, pero jurídicamente exacto. tienes todos los derechos desde el minuto uno. Ok, dos cosas, Se lo Luis. Digo antes de que, que no estén informados y esas cosas. Consúltalo luego con los DCA, con los abogados, contrástalo, pero Do, ya verás cómo. Dos cómo cosas es cierto. Con, con, con eso, Luis. Es que eh, actualmente parece que no hay como que material para la carta roja. Bien, entonces ah, como no hay, no hay materia para la carta roja, te dicen que a partir del día uno de esos seis meses, ya usted por legalidad, por tiempo... Es roja. Es roja. Es roja, exacto. Esa carta Pero roja, no, roja imagínese que digo, es roja. Claro, igual, o que porque se les hayan gastado las cartulinas rojas, o porque igual no hay funcionarios habilitados, porque a lo mejor si sí hay 50 funcionarios exacto. y hay tantas solicitudes, los pobres no dan abasto, ¿eh? que los defiendo claro. también. Entonces... Tú, de hecho, no tienes la culpa, pero tú estás ahí jugándote los plazos porque tienes que trabajar para, para los contratos Entonces, jurídicamente, lo que me acabas de decir es lo mismo que acabamos de hablar. A sí, partir sí, de sí, tal pues, fecha, aunque no sea roja, es roja. Exactamente. Sí, la, la carta roja aplica para, para todos, tengo entendido, y aparte de eso, para los venezolanos. Esto eh, lo, me enteré ayer. Eh, Mara pedir una visa para los venezolanos. Que vengan a España. No sé si sabes eso de que van a pedir una visa que se llama ETIAS y yo sí, me sorprendí pero... con eso. Sí. No, pues mira, vamos a quitarle hierro porque os está pasando a muchos esto de ETIAS. Se lo van a pedir a todos Ah, bueno. Ah, no sabía. Lo sí, voy a explicar no, sí, sí, sí. muy rápido. ¿no? Miradlo si queréis en Google, buscar ETIAS. Mira, eso, eso entra en vigor en toda Europa. Es un tema de seguridad más que otra cosa. No es por los venezolanos o por los colombianos. Mira, a un norteamericano también se lo van a pedir. A todo el mundo. Todo okay, el mundo que okay. quiera entrar en Europa le van a pedir que haga el trámite este de TIAS. Pero no es un visado. Es más sencillo. Lo podéis hacer hasta por internet. Y cuesta unos siete euros. Y ya te dan un... Ah, sí. sí. Te dan el TIAS, no sé si es para dos años o para cinco, me parece recordar. Son 7 no euros el no. trámite. Que no es, como, no es una cosa... Es más que nada pues para asegurarse que el que viene no son delincuentes o no son terroristas. Y viene de Europa. Es para toda Europa. Todo el que vuele a Europa tiene que hacer, sacarse letías, pero se saca por Internet perfectamente. ¿eh? Son siete euros. Sí, sí. Pero que Era algo que leí y que, ah, bueno, esto siempre está cambiando, siempre está cambiando. Sí, sí. Y va a entrar en vigor en el 2020, pero que no es nada es una cosa de seguridad es sí, como cuando te las... en el avión que te miran, que no lleva no sé qué en la ropa, no, pues lo mismo pero por... Miran... se hace por internet para que, que pero lo simple. cambiaron, lo cambiaron Luis porque yo vi que, eh, yo leí que era 2020 y ayer cuando leí lo habilitaron para 2021 eh, eh, la, la, la página... Sí. sí, lo habilitaron ayer no sé, ayer o esta claro. semana entonces mira yo, lo cambiaron, tengo aquí lo cambiaron. La... yo te digo lo que yo tengo aquí a ver si lo, te lo encuentro así rápido. Pero sí, igual lo han atrasado. Sí, lo que quiere decir que lo han atrasado, ¿no? Puede ser. Sí, lo han atrasado porque como que están haciendo las pruebas de, de por lo hacer, que he leído. ¿no? porque me, me, Yo me quedo. Si no estoy trabajando ahorita, entonces leo. Leo, leo para, <risa> para, para informar. Informa, hace muy bien. Hace perfecto, Luis. Para, para saber cómo es esto. y Estar informado. Hay que estar informado. No ir a ciegas. No ir a ciegas. A todos los que vienen para acá... Vengan informados porque... Mira, me, me llaman... Bien, si mira, lo, tengo, lo tengo aquí, Luis. Lo, es permiso de viaje para Europa. Cualquiera que quiera okay. viajar para Europa, cuando entre en vigor, ¿eh? Y... Vamos, son 7 euros lo que pone aquí que cuesta. Y mira, os digo la, la página. Y así luego lo investigáis vosotros. etiasvisa.com barra es. O lo escribo, si okay, queréis. A, Mira, aquí, aquí, colo, aquí colocaron éticas, no, etías. Etías. Etías sí. en, en todo mayúscula. Ahora lo voy a escribir ahora mismo. Etías. Ah, bueno, visa. Etías visa Etíasvisa.com. Oye, una cosa que os digo mientras. Es que. No... Que a la hora lo corta Instagram. Sí, no, eh, Luis resuelta sí. todas las dudas, igualmente estoy pendiente del canal, de verdad muchas gracias por la información que, le, que nos ha dado a todos de verdad te lo agradezco y, y de verdad, este, eres uno de los buenos